We'll be Quería hablaros de, como el título se llama, solucionismo. Eh, estas dos palabras para mí significan eh, solucionismo, centrarnos en la solución y colaboración, como afortunadamente ya hemos tocado, el paradigma de ganar-ganar. Las cinco ideas que voy a representar hoy aquí están basadas en el paradigma de ganar-ganar, en el que yo gano a base de lo demás. Voy a hablar de la renta básica de Open Source Ecology basadas en recursos, del programa Boeing y de Genealus. No os preocupéis porque os voy a contar como cinco trailers de cinco películas. Pero luego al final vais a poder eh, acceder a, a todo el contenido detallado. ¿Vale? La renta básica es un ingreso que nos va a pagar el Estado. <risa> Lo que suene utópico es el próximo derecho que se va a conquistar en la ciudadanía. Y estas son las... las estas son las cuatro características que va a tener: In individual, va a ser individual, va a ser incondicional, va a ser universal y va a ser suficiente. La suficiencia significa que se va a actualizar con el IPC, por lo cual nunca va a ser insuficiente el dinero que, que van a aportar. Lo siguiente es Open Source Ecology, que se traduciría como ecología de código abierto. El código abierto es aquella filosofía en la que las cosas se hacen para que las demás personas se beneficien es decir, no puede ser más ganar, ganar Son un conjunto de personas que están creando estas máquinas, 50 máquinas para que la humanidad pueda vivir con las comodidades de hoy desde cero es decir, sin nada pues aquí tenemos prácticamente de todo para poder sobrevivir estas máquinas tienen cuatro características: que son durabilidad, es decir, no tienen obsolescencia planificada, universalidad, cualquiera se puede conectar con cualquiera otra. Eh, universalidad, durabilidad, fácil de hacer, es decir, no hace falta ser un experto, y de importante es que podemos tomar cualquiera de estas máquinas y hacer un negocio de ellas. es este cochecito, este camioncito, este molino de viento? Cualquiera podemos tomar los planos y hacer una startup, hacer una empresa con estas máquinas. La economía de las recursos es una idea tan compleja que, he preferido ahora mismo, solo traer un cuadro comparativo de paradigmas. Aquí tenemos las características que definen a la economía de mercado y aquí a la economía de recursos. Yo empiezo de arriba a abajo. Consumo, preservación del medio ambiente. Obsolescencia planificada, diseño óptimo. Propiedad privada, acceso universal. El acceso universal es lo que nos ofrecen las bibliotecas públicas. Nos prestan un libro y cuando no lo necesitamos, lo no devolvemos. Crecimiento, la ilusión de crecimiento infinito. Equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico es la, la diferencia entre la velocidad de regeneración de los recursos naturales y cuántos recursos tomamos de la naturaleza. Eso es el equilibrio dinámico. Competición y colaboración. Ahí es donde más claramente se ve la diferencia entre el paradigma que no pierdes y la ganar competición y colaboración y trabajo con ingresos y automatización escasez, desigualdad abundancia, igualdad esto es eh, la idea de la economía basada en recursos Boeing es un programa informático que significa infraestructura abierta de Berkeley para la computación en red la computación en red aunque suele complejo, es muy sencillo es cómo ayudar a un superordenador de una universidad o tipo Google eh, que está haciendo sus cálculos, sus eh, virtualizaciones, sus, eh, básicamente es ayudarle a ese ordenador a con, con potencia de computación. Es decir, nosotros que somos todos estos ordenadores pequeñitos que hay aquí instalamos en nuestro ordenador el coin y ayudamos a trabajar en multitud de problemas científicos a ese macroordenador. Es decir, yo no soy ningún científico, pero con este programa me permite colaborar contra el SIDA, contra la malaria, contra el cáncer, para descubrir nuevas estrellas, para muchísimas cosas. El POINC es un, un programa muy poco conocido, pero muy potente. El movimiento por el software libre se puede reducir a GNU Linux. GNU Linux es. Bueno, el software libre, que es el software, lo primero, el software es programas informáticos. El software libre es eh, aquel programa informático que nos permite tener libertad para el usuario. Las libertades del usuario se definen en usar, acceder al código fuente. El código fuente es como la receta, del de software después modificar y después distribuir en los mismos términos para que nunca pueda perder la libertad este software. La cuestión es que no solo hablamos de derechos cuando hablamos de software libre, también hablamos eh, de libertad. O sea, justamente al revés. ¿Por qué una empresa va a entrar en nuestra casa para decirnos cómo usar la televisión, la lavadora? o el frigorífico, pues lo hace con estos ordenadores. Y esta es una lista para que veáis la diversidad de licencias con las que se puede licenciar el software libre. Es decir, todos los derechos reservados solo es una opción. Ahí tenemos un montón de opciones para licenciar el software libre. Y dicho esto... He eh, pensado meter muchas más cosas en la, en la presentación, solo podía meter cinco ideas. Es como un iceberg, os, os quería haber informado de muchas más, pero no ha, no ha habido tiempo material. Estas son algunas de las ideas que os contaré en otra ocasión, si, si tengo más tiempo. Y este es el regalo que quería hacer, afortunadamente se ha hablado de él, es un manual de vida. No, no son hábitos para la gente altamente efectiva, sino que en realidad eh, hace madurar al lector y es un libro increíble que, que recomiendo sí o sí. Eh, por mi parte nada más, eh, deciros que todas las cosas que he comentado en esta charla las, las podéis captar con ese código vídeo, las podéis captar con ese enlace acortado en mi correo o en mi número de teléfono. Muchas gracias por vuestra atención. estado esperando mucho tiempo para pues, que se reúnan profesionales de distintos ámbitos para que podamos no solo ayudarnos entre nosotros, sino también poder eh, hacer un proyecto en el que salga algo muy interesante de aquí todavía por definir.